¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al primer festival de innovación educativa en nombre de la Dirección de Aprendizaje Digital y Online y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Manuel Basalar y hoy seré el presentador en el webinar titulado Formación de la Competencia de Orientación Psicoeducativa a Niños y Adolescentes con Maloclusión en Estudiantes de Odontología, el cual estará a cargo de la doctora Soledad García Peláez ella es doctor en Ciencias Pedagógicas, odontólogo, decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey, de Cuba. Solo indicarles que al finalizar el webinar habrá una breve encuesta para responder y también habrá una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat en el transcurso de la presentación. Recuerden que si desean compartir el contenido de FI en sus redes sociales, deben usar el hashtag FIE UPC 2021 y seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram. Eh, nos encuentran como Innovación Educativa UPC en Twitter como arroba Innova eh, y en nuestro canal de YouTube eh, como Innovación Educativa UPC. Damos inicio al webinar. Bienvenida, Soledad. Muchas gracias. Buenas para todos los que están participando hoy en este evento. Déjame iniciar, compartir la, la presentación. Y en breve estamos todos juntos. Sí, claro. Se visualiza. Sí. Ya. Bueno, quisiera comenzar eh, agradeciendo a los coordinadores del evento por darnos la oportunidad de presentar nuestros resultados científicos eh, pedagógicos acá y también por crear espacios como estos que de alguna manera pues eh, nos nutren a todos los docentes de las diferentes eh, enseñanzas para perfeccionar cada día nuestro trabajo. La presentación eh, que hoy traemos acá para compartir con ustedes, como bien decía nuestro presentador, lleva como título Formación de la competencia de orientación psicoeducativa a niños y adolescentes con maloclusión en estudiantes de odontología. Esta investigación surge a partir de los deseos de eh, la formación doctoral de, ¿no? bueno, de quien les habla y, por supuesto, para dar respuesta a problemas que fueron detectados en el propio proceso de formación de nuestros estudiantes. Pero eh, esta investigación hubiese sido posible sin eh, estas dos doctoras en ciencias que les estoy mostrando acá, que fueron mis tutoras, amigas y compañeras eh, inseparables, la doctora en ciencias Silvia Colunga Santos, eh, licenciada en psicología, y la doctora en ciencias Mayelin Soler Herrera, licenciada en inglés. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo vamos a dar el paso al inicio de la presentación. Para las instituciones de la educación superior, enfrentar este milenio constituye uno de sus mayores retos, pues esta es una época que está caracterizada por una serie de fenómenos y conflictos, dentro de ellos la globalización con sus consecuencias económicas, políticas y culturales, la rapidez de la aplicación tecnológica y los adelantos de la ciencia, el nuevo valor del conocimiento, entre otros. De acuerdo con lo expresado, la sociedad cubana actual ha demandado la formación de profesionales competentes para poder solventar con eficiencia los problemas de la práctica profesional y que además sean capaces de alcanzar un desempeño ético y responsable. Acá les muestro algunas de las justificaciones de, de nuestra investigación. En el campo de la salud se puede apreciar que la formación de competencias se destacó a través de los seis, se ha ido destacando a través de los trabajos de Castro, Sarasa, Ortiz, Pérez y Calderón, entre otros. Sin embargo, es importante esclarecer de que estos trabajos en formación de competencia han sido dirigidos fundamentalmente a la enseñanza posgraduada, no hacia la formación inicial del profesional de la salud. La carrera de estomatología como parte del sistema educacional de las ciencias médicas no se encontró al margen y se encuentra al margen actual de estos preceptos, por ende, de igual manera, también ha experimentado un importante desarrollo que la distingue del resto de los modelos foráneos. El estudiante de la carrera de estomatología al egresar debe brindar una atención estomatológica integral y uno de los principales problemas de salud bucal que debe resolver son precisamente las maloclusiones. Estas eh, adquieren una gran significación en la práctica profesional debido a sus consecuencias, no solamente funcionales y estéticas, sino también a su influjo en los aspectos psicosociales y en la calidad de vida de los sujetos, en especial de los niños y adolescentes. Sobre este particular, también se han realizado diferentes investigaciones a nivel mundial y nacional, las cuales han eh, acusado, por decir de alguna manera, a las malocusiones como promotoras de reacciones sociales adversas de un autoconcepto deficiente, de ahí que eh, las personas afectadas presenten una inestabilidad emocional al convertirse en víctimas de burla. Y los estudios que acá al final de la diapositiva se muestran, pues corroboran eh, estas afirmaciones. Lo anterior subyace que además de la atención estomatológica, los niños y adolescentes reclaman una orientación bidimensional, es decir, desde la pedagogía para entender el significado y el alcance de las transformaciones que intervienen en la manera de pensar, sentir y actuar, y de, y de, decir, de ambos grupos, ya sea los niños como los adolescentes, por las propias características de, de la edad, y también necesitan pues, eh, trabajarse desde lo educativo, para poder argumentar las vías, formas y técnicas que contribuyan a alcanzar un mayor desarrollo emocional de estos grupos en relación con las maloclusiones. Para poder justificar empíricamente esta problemática, se realizó un análisis eh, presuntivo a los programas de las asignaturas y disciplinas relacionadas con el tema, se realizaron observaciones durante la práctica profesional de los eh, estudiantes y entrevistas a profesores, demostrándose de manera general las siguientes insuficiencias. Se pudo evidenciar que existen carencias desde el orden teórico-metodológico teórico que obstaculizan la formación del estudiante en relación con las malas conclusiones y sus consecuencias. Los estudiantes no connotan los índices epidemiológicos relacionados con estas eh, anomalías, así como el impacto social que éstas pueden tener en la vida de las personas que la padecen. Los contenidos en relación con el tema se encuentran fragmentados en la literatura y son eh, escasas las actividades que se planifican para su concreción. Por su parte, los docentes no siempre aprovechan las potencialidades de la práctica profesional y comunitaria que brinda nuestro sistema de, de estudio para poder eh, darle salida a la solución de este problema. La situación anteriormente descrita nos permitió asumir como un problema científico el insuficiente tratamiento a las afecciones emocionales provocadas por las maloclusiones en los niños y adolescentes que de alguna manera limitan la atención estomatológica integral como expresión del desempeño profesional del estudiante de estomatología. Para su solución se adoptó como objeto de estudio el proceso de formación profesional del propio estudiante. Es importante eh, traer a colación que en una investigación realizada eh, en el año 2013, acá en nuestro país, se comenzaron a develar las competencias profesionales específicas para el estomatólogo en formación. Este estudio, de alguna manera, anticipó eh, la importancia que tenían en materia de salud las acciones de información, comunicación, profilaxis y educación, que se ejercen sobre las personas, las familias, los grupos y la comunidad y que de alguna manera tributan a una atención estomatológica integral. Esto eh, justifica la necesidad impostergable de su atención, tratamiento y orientación desde los ámbitos educativo y emocional. ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, pues precisamente a través de la formación de un odontólogo competente. Y la orientación psicoeducativa es que nos va a dar, eh, bueno, pues la salida, esta competencia es que nos va a dar salida a esta formación integral de nuestros estudiantes para poder solventar la problemática descrita. Por tanto, el objetivo de la investigación fue valorar la efectividad de un programa de intervención pedagógica para la formación de esta competencia. El campo de acción, por supuesto, lo constituye la formación de la competencia propiamente dicha. Para darle eh, cumplimiento a este objetivo, nos trazamos un total de siete tareas científicas, las cuales vamos a ir eh, comentando a continuación. La primera tarea estuvo encaminada al análisis histórico tendencial del proceso de formación profesional de los estudiantes de odontología en Cuba. Siempre digo que ante cualquier problema, cuando queremos darle solución al mismo, debemos ir a la raíz. Por tanto, este análisis histórico nos eh, sirvió como base para poder eh, analizar pues, por dónde venían las eh, insuficiencias a lo largo de todo el proceso formativo y por supuesto nos iban a dar la luz de cómo tratar de resolverla. Para este análisis eh, histórico tendencial, Identificamos tres eh, indicadores. Estos indicadores serían la connotación que se le otorga a la atención de los niños y adolescentes en los diferentes planes de estudios y programas de la carrera, la presencia del enfoque de competencias en el proceso de formación de, de nuestros estudiantes y los roles que adopta la atención odontológica integral a estos grupos poblacionales que son portadores de las eh, maloclusiones. A partir de estos indicadores, y trabajando en el marco de tres etapas bien eh, bien delimitadas fue que pudimos eh, realizar nuestro análisis histórico etapas que es importante decir que fueron determinadas a partir de hitos históricos eh, pedagógicos eh, encontrados la primera etapa fue eh, una etapa de enfoque integrador en la formación profesional del odontólogo en nuestro país que abarca desde es decir abarcó desde el año 1969 hasta 1991. Posteriormente se continúa es decir, desarrollando y perfeccionando el proceso docente en estos profesionales y eh, enmarcamos la segunda etapa desde el año 1992 hasta el 2010, la cual se dedicó a la formación de profesionales en función de una atención odontológica integral en el nivel primario de salud. Y bueno, pues la última etapa que... Eh, se enmarca desde el año 2011, bueno, hasta la actualidad, que está dedicada a la formación profesional integral basada en la concepción de la interdisciplinariedad. De manera general, este análisis histórico nos permitió visualizar las siguientes tendencias. La atención estomatológica a niños y adolescentes fue evolucionando desde una simple inserción en los planes y programas de estudio hasta la creación de un programa de atención integral a la salud del escolar. Sin embargo, aún se puede apreciar un insuficiente tratamiento a los problemas de salud bucal más frecuentes desde la perspectiva psicosocial en las diferentes disciplinas y asignaturas. No basta con que nuestros estudiantes ofrezcan una atención estomatológica y le devuelvan la salud bucal a nuestros pacientes. Es decir, si estamos hablando de salud, el componente eh, psicosocial debe estar allí incorporado. Por ello, es, es decir, la importancia de que estén preparados para brindar este tratamiento integral donde la perspectiva biopsicosocial esté siempre presente. Más aún en estos pacientes que ya habíamos dicho presentan un componente emocional allí afectado. El currículo de la carrera transitó desde la simple formulación de objetivos terminales hasta un enfoque de sistema para la estructuración de los conocimientos, habilidades y valores. No obstante, aunque en el modelo actual de nuestro profesional se enuncian las competencias que identifican al odontólogo, todavía estas carecen de una estructura que permita su formación y evaluación. Y por último, la atención integral a niños y adolescentes con anomalías de faciales o maloclusiones, progresó desde un mero tratamiento curativo hacia un enfoque más integral originado por acciones de promoción, prevención e intersección. Pero a pesar de ello, aún se continúa desfavoreciendo la atención de estas maloclusiones desde el componente psicológico, como les explicaba al inicio, y no se connota el carácter interdisciplinario para su tratamiento. La segunda tarea científica de nuestra investigación estuvo dirigida a la caracterización epistemológica de la formación profesional de nuestros eh, estudiantes con énfasis precisamente en esta competencia. La, eh, si las categorías esenciales que fueron seleccionadas para poder eh, desarrollar nuestra investigación fueron las siguientes, el proceso de formación profesional, donde nosotros nos, eh, eh, es decir, no, nos enfocamos en la conceptualización ofrecida por Routinier en el 2012, el cual ve el proceso de formación de una manera más totalizadora, donde se imbrican los procesos educativo, desarrollador e instructivo. También la categoría esencial, eh, competencia profesional que asumimos fue la ofrecida por Tobón, pues este, eh, la defiende como, como eh, desempeños integrales para poder identificar, interpretar, y argu argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad, compromiso ético y, mejora y mejoramiento continuo, integrando de esta manera los cuatro saberes. Por último, eh, la categoría orientación psicoeducativa que asumimos fue la ofrecida por Ramírez Álvarez y Almarales en el año 2015. Y esta, es decir, estos autores la conciben como un proceso de mediación a través de niveles de ayuda que promueven y facilitan a los sujetos la realización y apropiación de aprendizajes para poder alcanzar un nivel de desarrollo que se revierte en la solución de los problemas que enfrentan en su contexto de actuación. Entiéndase la familia, la escuela, eh, la, la vida social, entre otras. Es también eh, oportuno esclarecer que eh, fue, constituye un aporte de nuestra investigación ofrecer la conceptualización del proceso de formación de la competencia. Y aquí quiero hacer un paréntesis para esclarecer que esta competencia no es una competencia que ya era, sí, que era preexistente, es algo creado por, por nosotros, no es una competencia que ya existía y eh, bueno pues constituyó por supuesto uno de nuestra de nuestros aportes esta conceptualización eh, sí quedó delimitada como el proceso pedagógico que conduce a preparar al estudiante para brindar una atención odontológica integral a niños y adolescentes con maloclusión desde el orden psicológico como educativo a partir de los diferentes modelos básicos de eh, intervención considerando además las diferentes limitaciones contingencias, dificultades que pudiesen surgir en su propio contexto de actuación profesional. La tarea científica número tres se encausó a determinar el estado inicial de la orientación psicoeducativa en esto, de estos grupos poblacionales en nuestros estudiantes. Este constituyó nuestro, es decir, nuestro diagnóstico que nos permitió pues, ver por dónde estaba la problemática en nuestros estudiantes y a partir de allí, pues trazar nuestras propias, es decir, la, la, los diferentes elementos que iban a conformar el programa. Para este eh, diagnóstico se determinaron tres eh, dimensiones. Bueno, pues basándonos, por supuesto, en que íbamos a formar una competencia y actuamos en una eh, eh, dimensión cognitiva, una procedimental y una afectiva que nos iba a dar elementos de por dónde andaba, eh, es decir, esta, esta temática en nuestros estudiantes. E indagamos sobre el dominio de los aspectos teóricos relativos a la competencia, sobre el tratamiento metodológico que se le daba a la misma y sobre la motivación y responsabilidad durante el proceso orientador que mostraban los estudiantes como parte de la atención odontológica integral. A partir de este diagnóstico se determinaron fortalezas y debilidades. Dentro de las fortalezas encontramos una disposición de aprender y desarrollar actitudes dirigidas a mejorar el desarrollo emocional de los niños y adolescentes, la identificación de las potencialidades del plan de estudio vigente y de las asignaturas para poder favorecer el proceso de formación de esta competencia desde la interdisciplinaridad y la coexistencia de varios ámbitos para el desarrollo de esta labor eh, orientadora. Entiéndase desde la clínica, desde la comunidad, y desde el ámbito escolar, ya que nuestros estudiantes pueden desplegar su trabajo eh, durante el proceso formativo a cualquiera de estas tres eh, áreas. Una vez eh, detectado, es decir, realizado este diagnóstico y triangulado los diferentes eh, instrumentos utilizados, nos planteamos como hipótesis, discúlpenme, eh, las debilidades fueron el escaso abordaje del tema en el plan de estudio, el insuficiente tratamiento que se le daba a esta problemática y que los estudiantes, a pesar de reconocer que era importante, no se sentían responsables de orientar en el orden psicológico y educativo a los pacientes y familiares. Es decir, creen que es una responsabilidad de un psicólogo y no de, como parte de la atención odontológica. Por tanto, la hipótesis, como les había anticipado, fue precisamente, bueno, pues eh, ver si un programa de intervención pedagógica sustentado en un modelo también pedagógico que fuese conducente a la formación de esta competencia, pues podría minimizar las insuficiencias en la atención odontológica integral como expresión del desempeño profesional del estudiante. La cuarta tarea se... Eh, se encaminó a la elaboración de este modelo pedagógico para la formación de la competencia. Para ello, bueno, pues iniciamos con la definición de la competencia, como les había comentado, una competencia no existente, creada por, es decir, por la autora y el, y el equipo de trabajo, donde la definimos como el conjunto de saberes cognitivos, procedimentales y actitudinales que determinan el desempeño del profesional de la odontología alusivo a los dominios, es decir, al dominio de los modelos básicos de intervención y de herramientas psicológicas educativas para la labor orientadora y que iban a estar destinados a favorecer este desarrollo emocional de niños y adolescentes con anomalías de entomaxilofacial durante la consulta estomatológica o la actividad comunitaria y erigidos sobre el principio de reconocer al hombre como un ser biopsicosocial. La estructura conceptual de la competencia siguió los principios ofrecidos por, por Tobón, la cual, bueno, pues, eh, iba a tener, es decir, su identificación, sus problemas contextuales, sus ejes procesuales, los indicadores y las evidencias que posteriormente permitieran su evaluación. ¿Cómo vamos a identificar la competencia? Bueno, pues cuando nos encontramos, cuando este profesional de la odontología emplea, es capaz de emplear herramientas educativas y psicológicas que le permitieran garantizar el desarrollo emocional de estos grupos etarios en la consulta odontológica en la comunidad, utilizando los modelos básicos de intervención, con responsabilidad y de acuerdo a los principios éticos de la profesión. Algunos de los problemas contextuales a los que da respuesta a esta competencia serían los siguientes, cómo abordar las maloclusiones desde su componente psicológico, cómo lograr una relación empática entre el profesional, los niños y adolescentes afectados, Cómo lograr desde el, ámbito, desde el ámbito educativo un mejor afrontamiento de estas maloclusiones por, por los grupos etarios. De qué manera crear una, una alianza productiva entre los pacientes, familiares y profesionales, entre otros problemas más. Los ejes procesuales de la competencia quedaron establecidos como el diagnóstico, si el diagnosticar las necesidades psicoeducativas de niños y adolescentes con maloclusión, el cual comprende la articulación de los saberes necesarios para poder determinar esta necesidad educativa, en, entre ellos en los estados emocionales y afectivos, el impacto social que tienen estas maloclusiones en los niños, cómo lo perciben los sujetos y las familias en cuanto a la dolencia y el futuro tratamiento y demás. Otro de los ejes procesuales fue ejecutar las acciones eh, transformadoras que encierra el desempeño profesional de este estomatólogo relacionado con orientación psicoeducativa previo al diseño de acciones psicoeducativas y programas que no es más que el proceso de representación mental para poder eh, minimizar esta problemática acá tenemos un ejemplo de cómo, es decir, un eje procesual su indicador y su evidencia por ejemplo, como en el eje procesual ejecutar las acciones transformadoras constituye un indicador cuando el estudiante orienta a niños y adolescentes con maloclusión en correspondencia con la necesidad psicoeducativa diagnosticada y la evidencia de esto sería el informe de las acciones eh, psicoeducativas y o programas realizados durante la atención odontológica integral. Para eh, poder evaluar eh, al final la competencia, pues por supuesto nos apoyamos en los diferentes niveles de logro establecidos también en Tobón en cuanto a la formación de una competencia, el cual va desde el nivel más incipiente, que es el preformal, hasta llegar a la cúspide ¿no? de, de la formación de la competencia con el nivel estratégico. Nuestro modelo estuvo constituido por tres subsistemas, como pueden apreciar en la siguiente diapositiva. Comprensión del contexto, psicoeducativo, representación teórico-metodológica de las acciones orientadoras y la transformación profesionalizada de nuestra realidad educativa. En el primer eh, subsistema, eh, este va a estar enfocado al reconocimiento por parte del estudiante de la realidad que circunda a los niños y adolescentes con maloclusiones, Aspectos que demandan una orientación desde el ámbito, si es aquel ideal que queremos eh, lograr en nuestra formación y que sirva como sustento, como base, como plataforma para nuestra herramienta práctica. La función de este subsistema reside en penetrar en la capacitación integral del entorno alusivo a los niños y adolescentes como maloclusión, de codificar sus características desde el ámbito psicológico y educativo en correspondencia con una visión totalizadora de la atención estomatológica y que garantice brindar un cuidado especializado en este sector poblacional. Está constituido por eh, tres componentes. El primero de ellos, por decirlo de alguna manera, aunque ellos no, decir, no, no son numerados porque se relacionan eh, entre sí en ambos sentidos, es el de identificación de las maloclusiones como problema de salud bucal, que explica la movilización por parte del estudiante de los diferentes saberes relacionados con la definición y etiología de las maloclusiones, los factores de riesgo y resalta además las experiencias previas para poder caracterizar el tipo de maloclusión presente en el niño y adolescente. si a partir del tipo de maloclusión, el grado de afectación estética que tenga, pues a partir de allí puede el estudiante empezar a trazarse eh, las, eh, las metas para poder solucionar la afectación emocional que esté presente. Otro de los componentes es el de integrar estas malocusiones con el desarrollo emocional y hace referencia precisamente, como mencionaba con anterioridad, a la conjugación de los saberes en concordancia con las emociones y comportamientos asumidos por los niños ante el afrontamiento de su enfermedad. Y aquí se le otorga un valor preponderante a la relación médico-paciente porque usted debe eh, considerar las características de cada grupo etario el papel de la familia y de la escuela en este proceso usted no es, decir, no es de la misma manera en que le hablamos o le podemos hablar a un niño ni a la familia de un niño o a el ámbito escolar de un niño a la de un adolescente entonces es importante que el estudiante se apropie de todos estos saberes y pueda eh, imbricar la afectación el grado de afectación estética el grado de afectación emocional del paciente con eh, el resto ¿no? del contexto en el cual se desenvuelve otro de los componentes es el de gestión de la atención estomatológica integral de niños y adolescentes con maloclusión el cual ofrece una comprensión de la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre el proceso de salud enfermedad de niños y adolescentes es decir, con un conjunto de acciones que durante la tecnología Y esto implica la concepción de los estudiantes, no solo de diagnosticar la problemática, sino también de la necesidad de apoyar y ofrecer un soporte social como parte inherente del proceso formativo. Si se dan cuenta, acá ya se, se trata de alguna manera de representar, cuando en el diagnóstico eh, obteníamos como debilidad que nuestros estudiantes no se sentían responsables de darle solución a este, a este aspecto que podía estar afectando a eh, los niños y adolescentes con maloclusión. Entre estos tres componentes se establecen relaciones de coordinación y complementariedad y eh, singularizan la decodificación de las maloclusiones eh, los pacientes que las portan y sus necesidades en términos de salud, educación y emociones. El segundo subsistema de representación teórico-metodológica de las acciones orientadoras de igual forma está constituido por tres componentes. Este subsistema establece la proyección intelectual para poder proponer una vía de solución a las necesidades eh, reveladas en el diagnóstico inicial del estudiante a partir ya de una justificación eh, teórica de la problemática, tiene como función reflexionar acerca de las herramientas de carácter psicológico y educativo que puedan permitir planificar acciones de orientación que sean viables según el contexto en el cual los vayamos a aplicar, porque no serían igual las herramientas que puede utilizar el estudiante en la escuela donde se encuentre enmarcado este niño o el adolescente o en la clínica o en el seno familiar. Dentro de los componentes que lo conforman está el de contextualización de la acción orientadora psicoeducativa y este componente supone el análisis de los datos obtenidos en el diagnóstico clínico y psicosocial del paciente y de este modo esboza las pautas para poder encauzar la actividad orientadora. Por su parte, el componente de proyección intencionada de las alianzas entre los agentes socioeducativos y el orientador es un componente que deviene como un eslabón esencial para el éxito de esta orientación psicoeducativa que se propone a partir del papel que van a jugar los agentes en la vida de los niños y adolescentes, entiéndase la familia, los amigos eh, y demás eh, sí, personas que rodeen al, al niño o al adolescente. Se justifica también cómo lograr una comunicación afectuosa y comprensiva a la vez que el componente realza el rol de la familia y la escuela en el proceso de orientación. Y por último, pues el componente de planeación de argumentos teóricos, recursos y metodologías para la intervención desde una perspectiva interdisciplinar, describe la proyección de las diferentes tareas y actividades para eh, minimizar las limitaciones en el desarrollo emocional de estos pacientes. Y el mismo se fundamenta desde los diferentes argumentos teóricos metodológicos analizados por el estudiante y para ello las disciplinas constituyen el soporte fundamental de la planificación donde requiere e integrarla de una manera concreta y objetiva. que voy a tomar de eh, la asignatura disciplina de ortodoncia, de odontopediatría, de atención integral a la familia, de epidemiología de las maloclusiones, de la atención comunitaria? Y todo esto, si son... Eh, herramientas que el estudiante va tomando de las diferentes disciplinas, las concreta, las imbrica y a partir de allí, pues, eh, puede realizar su labor eh, orientadora. El último de los subsistemas es el de transformación profesionalizada de la realidad educativa. Ya este subsistema modela, es decir, no, nos representa eh, ya el accionar como tal del estudiante, incluye, es decir, él fundamenta la inclusión de este estudiante en los diferentes contextos, ya sean simulados o reales, para el desempeño, eh, cuyos protagonistas van a ser los niños y adolescentes con maloclusión y que por supuesto van a requerir de un proceso de orientación psicoeducativa. Está constituido por tres componentes igual, el de implementación continuada de las acciones orientadoras con un enfoque desarrollador, que representa como decir, eh, la cúspide de las acciones transformadoras a partir de las tareas y actividades ya diseñadas por los estudiantes y explica la posibilidad de la participación de estos de forma adecuada y productiva. Describe cómo el futuro estomatólogo en su rol eh, orientador interactúa con el contexto en función de las herramientas y elementos con que cuenta para poder intervenir en la realidad psicoeducativa de, de los pacientes. Otro de los componentes es el de evaluación sistemática en beneficio del proceso orientador y formación progresiva del educando. Eh, en, con este componente se reafirma la eh, evaluación como un elemento clave en el proceso de formación de una competencia, debido a que representa la retroalimentación sobre su desempeño con logros y aspectos a mejorar y de esta manera puede corregir errores y tener una mayor claridad hacia dónde orientar su eh, actuación. Y el último de los componentes, y no porque sea el último, decía que esto no, no tiene un orden eh, eh, numérico, pero sí muy importante, es el de extrapolación de saberes inherentes a la orientación psicoeducativa hacia otras problemáticas eh, odontológicas. En este componente se describe la posibilidad de que los acontecimientos puedan continuar en el futuro y se convierten eh, en una regla que se utiliza para llegar a cabo a una nueva conclusión. En este componente se explica el desarrollo de otros saberes que pueden emerger durante el proceso de la orientación psicoeducativa, pudiendo ser utilizados en la solución de diferentes problemas profesionales con igual significación en la atención odontológica integral a niños y adolescentes. Por ejemplo, un niño que sufre un trauma eh, en el sector eh, anterior y, y pierde un, un incisivo, o si la abulsiona un incisivo, o tiene una fractura eh, marcada de, de uno de los dientes anteriores, puede también sufrir eh, un desajuste emocional, una afectación psicológica, y por qué no, nuestros estudiantes, una vez eh, preparados, es decir, ya con, con esta competencia desarrollada, pueden poner en función eh, de esta otra problemática, pero similar, en cuanto a afectación emocional y en cuanto a tipo eh, de población afectada, puede poner en función todo lo aprendido y ser competente también a la hora de orientar a la familia y a los niños para elevar su autoestima y tratar de equilibrar su, eh, su mundo emocional, aunque no sea con maloclusiones Y eso es lo que trata de representar este último componente. Acá se muestra el modelo ya en su, en su integración y de todas las relaciones que se establecen entre los diferentes subsistemas de este modelo, emerge como una cualidad sinérgica eh, eh, final la pertinencia de la perspectiva sociopsicoeducativa en la atención odontológica integral a niños y adolescentes con maloclusiones. Esta es entendida. Como una conciliación entre eh, todo lo que hasta este momento el estudiante se pueda apertrechar y poner en práctica. La quinta tarea, bueno, pues una vez modelada nuestra competencia, fue diseñar el programa de intervención pedagógica para la formación de la misma. El programa. Eh, tiene como objetivo, tuvo como objetivo favorecer la formación de la competencia como les decía y se dividió en tres etapas. Una fase inicial diagnóstica motivacional, una fase eh, de ejecución eh, marcada en lo que es la planificación y la acción y una fase valorativa para la evaluación de la misma. En eh, esta fase inicial, la primera de ellas, algunas de las acciones implícitas fue la selección y confección de eh, instrumentos para el equipo de evidencia, caracterización insuficiente teórico-metodológica, realización de los talleres, en fin. Algunas de las acciones en la fase de ejecución, la determinación de los niveles de logro, el diseño de las tareas, la familiarización de la capacitación de los profesores, para la formación de la competencia, acá tenemos algunos de los módulos sobre, dentro de los cuales se, encontraba la, se encuentran las diferentes eh, actividades y acciones y la fase valorativa bueno, se explica por sí mismo, es la evaluación de todo el proceso de formación de la competencia, el monitoreo de esta y la realización de algunos ajustes pertinentes para el perfeccionamiento del programa. La sexta tarea estuvo encaminada a la evaluación del modelo y el programa a través de talleres de opinión crítica y construcción colectiva, donde los resultados fueron realmente satisfactorios, pues los profesores que se tomaron como, es decir, para que participaran en la evaluación de estas, dieron sus recomendaciones siempre muy oportunas, se perfeccionó eh, el trabajo y el diseño y eh, finalmente se logró una buena relación entre el modelo y el programa y se consideró realmente pertinente y factible de poder aplicar. La última tarea estuvo encaminada a ya poner en la práctica el programa y verificar las transformaciones que se podían ver en nuestros estudiantes a partir de un pre-medimento. Acá eh, les muestro algunas de las, de las transformaciones que logramos obtener. Se logró establecer una relación empática a partir de las características de cada grupo etario y desarrollo emocional, se logró una dinamización de la relación médico-paciente. Los estudiantes comenzaron a emplear con nuestros pacientes juguetes, libros, lápices de colores, crucigramas, canciones, etcétera, creados por actividades creadas por ellos mismos para poder lograr esta um, orientación. Se le otorgó el valor que tenía a las afectaciones emocionales, el que lleva realmente dentro de la evaluación y diagnóstico integral de este paciente. Se realizaron sesiones informativas con padres, familiares, profesores, de donde, en el contexto en el que se desarrollaba el niño. Se lograron diseñar programas, empleo de citas y sesiones informativas, por solo citar algunas. Finalmente, los resultados del preexperimento pre fueron muy satisfactorios. El 90% logró diseñar de nuestros estudiantes sus propios programas de orientación superior educativa minimizaron sus dificultades y eh, nosotros nos alentó eh, ver cómo se lograron imbricar a todos los estudiantes en el proceso y los resultados que se obtuvieron. Como les mencionaba desde un inicio, la contribución a la teoría estuvo precisamente en el modelo que, que aportamos con las diferentes definiciones, el aporte práctico, el programa de la intervención pedagógica como concreción del modelo y las novedades, bueno, pues las relaciones que se establecieron en el modelo, la estructura conceptual de la competencia, como les explicaba, no existente y aportada por el equipo de trabajo. Muchas gracias, hasta acá nuestra exposición, eh, acá les dejo los datos y bueno, no, si tienen alguna pregunta que realizar, le pido disculpas quizás por la, por la extensión del, de la intervención, pero hay elementos que creo que, que son importantes que les pueden servir a todos para poder eh, iniciar resumen sus in investigaciones quizás eh, similares o tomar de la nuestra lo que crean conveniente para la formación de sus estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad, eh, por esta exposición y básicamente por los conocimientos que nos has podido brindar. Eh, antes de pasar a la ronda de preguntas, primero vamos a pasar a la siguiente encuesta. Eh, para los docentes que son de UPC, les pedimos que la respondan para poder considerarlos eh, en las horas de capacitación. ¿De acuerdo? Así que, por favor, solo tenemos dos minutos y luego podemos pasar a la ronda de preguntas. Ok, eh, ahora vamos a dar inicio con eh, la ronda de preguntas. No sé si algún docente eh, tiene alguna consulta sobre el webinar de hoy. Parece que no, parece que todo ha quedado claro, al parecer, Soledad. No, pues nada, eh, reiterar el agradecimiento a, a los organizadores y nada, estimular a, a los docentes para que continúen perfeccionando su trabajo, innovando. Al final, eh, ah, creo que ahí está saliendo una pregunta allí. Sí, sí. Eh, para incentivar a los estudiantes que les guste la, a investigar, ¿podría dar una recomendación? A ver, eh, yo creo que todos los, todo profesional de la salud, desde que comienza eh, a formarse, tiene que tener deseos de investigar, porque no se concibe un profesional de la salud que no, que no investigue. Y eh, nos toca a nosotros los docentes eh, crear... Eh, al, eh, Alimentar esa, esa chispita, por decirlo de alguna manera, de la investigación. ¿Cómo podemos hacerlo? Desde nuestras propias clases. Si sí, eh, en nuestro actuar eh, del día a día, en nuestras conferencias, nuestras clases talleres, nosotros vamos dejando tareas que vayan eh, inclinando al estudiante hacia la investigación con casos problemáticos en los cuales ellos se vean obligados precisamente a investigar, a estudiar, a hacer las presentaciones de estos casos, que inclusive puede ser desde las etapas iniciales, desde el ciclo básico, no solamente de la parte eh, clínica, yo creo que así poco a poco vamos, eh, los vamos incentivando. Nosotros acá, eh, no sé si en otras partes del mundo o sea igual, anualmente se realizan jornadas científicas estudiantiles, donde, eh, es decir, a partir de la ayudantía, que tienen algunos de los estudiantes, pueden realizar, en, por supuesto, en relación con sus tutores, trabajos investigativos y presentarlos en el propio contexto eh, universitario, primero a nivel de la, de la facultad de odontología, con sus premiaciones, recomendaciones, demás y demás. Y los, los, los, los estudiantes, los trabajos premiados, pasan a otro nivel y se compite a nivel de universidad, a nivel nacional, y esto. Creo que de alguna manera sí va incentivando a nuestros estudiantes. O sea, yo creo que la clave está en ser ejemplos nosotros de investigadores y desde la clase, pues, eh, ir induciéndoles y abriéndoles el camino a la investigación. Eh, muchas gracias, Gladys, eh, por la pregunta. Y bueno, para terminar, muchas gracias, Soledad, eh, y, y a todos los participantes por acompañarnos en esta sesión. Eh, los invitamos a continuar con los siguientes webinars, talleres. Ahora les voy a compartir en el chat eh, el enlace del festival para que puedan inscribirse en caso de que tengan algún interés. Gracias a todos. Que tengan un feliz sábado. Nos vemos Igual pronto. para ustedes. Gracias.